Artículo del Rey scp md de Su Majestad. Real clasificación del objeto: glorioso. Real decreto de contención scp md XI de Su Majestad está siendo usado por el Rey Datos el borrado al interior del Reino de Sitio Censurado. Debiendo ser custodiado por al menos 10 caballeros en todo momento. Como SCP-MDLXI de Su Majestad representa un riesgo memético, el acceso a toda la información acerca de la Corona Real se limita a los aristócratas de nivel 4 y superior. Hacer pruebas a la Corona de Su Majestad está de ahora en adelante prohibido. Tachado. Esta era la ley del consejo hereje, antes de los días de datos el borrado. Ver el Real Decreto MDLXI-1 Descripción SCP-MDLXI de su majestad es una gloriosa corona de oro forjada por el mejor herrero, y elaborada con las joyas más valiosas de esta tierra. La hechicería del objeto es provocada cuando la corona de su majestad es mencionada, usada o se escribe sobre ella. Cuando se confiesa sobre la indigna cabeza de un vulgar campesino, los plebeyos que se encuentren a la vista verán al indigno portador como la más alta autoridad que hayan conocido. Estos súbditos nacen de nuevo cuando el rey es coronado y por lo tanto asumen nuevos roles acordes con su estatura anterior. Los guardias se convierten en caballeros, los científicos en eruditos reales y los plebeyos en campesinos. Los campesinos bajo su mandato también se sentirán obligados a confeccionar una túnica con el mayor material disponible, a veces usando sus propias ropas sucias para ser usada por el nuevo rey, el recién coronado rey también desarrolla un magnífico sentido de gobierno que le permite construir un ejército real de caballeros y establecer su reino, el indigno portador también se dejará crecer una gloriosa barba y un bigote para adecuarse mejor a su posición, estos efectos se marchitan cuando la corona real es removida voluntariamente o cuando el sujeto indigno muere. Los hombres que no han sido testigos directos de la grandeza de la corona real podrían resistirse a su determinación y el arte, siendo tachados de herejes, desterrados de la tierra o ejecutados de otra manera según los deseos de su majestad. Las inscripciones y cualquier discurso que se refiera a SCP MDLXI de su majestad también se enmiendan para adecuarse al estatus superior del rey. El mero conocimiento de SCP-MDLXI de su majestad provocará la obligación de referirse a la corona real justamente como SCP-MDLXI de su majestad. También es digno de mención que la referencia indirecta a SCP MDLXI de su majestad niega estos efectos. Decreto Real MDLXI-1 Desde el invierno pasado, en el día de la primera nieve, un nuevo rey fue coronado. Todos aclamen a su majestad el rey Datos el borrado. El que lucha contra el vergonzoso consejo de despilfarradores Gobernante del reino del sitio censurado Larga vida al rey Nota Este es el informe SCP oficial Pero es lo mejor que podemos hacer en este momento Todos los datos de investigación sobre SCP-1561 de su majestad fueron borrados durante el incidente 1561-2 y esto fue proporcionado con el documento 1561-2 hasta que el incidente 1561-2 se resuelva esto tendrá que ser suficiente doctor, datos borrados se requiere autorización de nivel 4 Incidente 1561-1 El día datos borrados del mes, datos borrados, de 2000, datos borrados, se descubrió que SCP-1561 de su majestad había desaparecido de contención se encontraron borradas las cintas de seguridad del área de datos borrados barra datos borrados 20 datos borrados de las 1500 a 1900 horas cuando los guardias asignados a los turnos en esa área fueron interrogados se mostraron violentos e intentaron dañar a varios miembros del personal todos los sujetos menos uno pudieron ser sometidos sin uso de fuerza letal pero se suicidaron inmediatamente después de ser interrogados ver entrevista 1561-1 estos miembros del personal estaban supuestamente bajo la influencia de SCP 1561 de su majestad se puso inmediatamente al sitio censurado en aislamiento, hasta que se recupere a SCP-1561 de su majestad. Actualización. El asunto ha sido resuelto y el sitio censurado ha reanudado sus operaciones. Nota. ¿Quién autorizó esto? O5-Datos borrados. Entrevista 1561-1. Entrevistado, sargento, datos borrados, White. Entrevistador, soldado, datos borrados, White. Prólogo. La siguiente entrevista tuvo lugar después del incidente MDLXI-1. El sargento, datos borrados, White fue capturado. Se negó a hablar con los miembros del personal y luchó contra sus ataduras hasta que su hermano, el soldado Datos Borrados, White, fue traído en un intento de revelar información acerca de SCP-1561 de su majestad. Inicio del registro. Soy yo. Deja de hacer eso. Te vas a lastimar. Sí. Vamos, hermano. Despierta. No sabes el alivio que es hablar contigo, hermano. Pensé que te habían matado. ¿Quién me habría matado? No tiene ningún sentido. Los herejes están en todas partes. El rey de el rey siempre tiene razón. ¿Qué herejes? ¿Qué rey? ¿Reacciona? ¿Sabes dónde está SCP 1561 de su majestad? ¿Dónde más, hermano? Sobre la cabeza del verdadero rey. Yo mismo he sido testigo de su absoluta gloria. Pronto, todo este miserable lugar también será testigo de su gloria. También verás su gloria y también creerás. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está la corona real? ¿Quién es el verdadero rey? Pronto conocerás la gloria del rey, datos, el borrado. Ah, vamos. No crees en toda esa mierda. SCPMDLXI de su majestad te está controlando. Solo dime dónde está la corona real y podemos... Es una lástima. ¿Qué? De herejes. Est Tempuc Nuc et Peregrinum Incipit, vivat Rex. Declaración de cierre. El sargento Datos Borrados no respondió a más preguntas del soldado Datos Borrados, que posteriormente se marchó. Las imágenes de seguridad muestran que el sargento Datos logró liberarse de sus ataduras y golpear su cabeza contra la pared varias veces lo que provocó una conmoción cerebral fatal la traducción de la frase pronunciada al final corresponde a el momento es ahora la cruzada ha comenzado larga vida al rey el propósito exacto de esta frase es actualmente desconocido se requiere autorización de Acceso otro lado. Documento 1561-1. El siguiente documento fue enviado por fax al doctor, datos borrados en el sitio 19. El sitio censurado está comprometido. Todo el personal está bajo la influencia de Su Majestad, Su Majestad, la Corona. En bien me ayuda. Estoy encerrado en el cuarto de control central. No tengo mucho tiempo. Pude poner al sitio en aislamiento desde aquí. Los skips están a salvo por ahora. Ininteligible. Neado usar. Ininteligible. Trae el O cinco. El sujeto traído. Ininteligible. A la sala de calderas. El rey datos el borrado. Ininteligible. Allá abajo desde hace meses. No mires directo, ininteligible, ves de espejos y de material de video, saben que, ininteligible, está fuera. puedo ver a través del monitor, destruiré la consola después de que envíe el, ininteligible, deprisa. Doctor Censurado Incidente 1561-2 Basado en la información proporcionada por el documento 1561-1, el sitio censurado ha sido comprometido. La mayoría, si no todo el personal del sitio censurado, está bajo la influencia de SCP-1561 de Su Majestad, que está siendo usado por un sujeto desconocido para ayudar en una insurrección en contra del Consejo O5. El destacamento móvil ETA-10 no veas al mal, fue enviado para recuperar a SCP-1561 de su majestad, pero no tuvo éxito, perdiéndose la mayoría de sus miembros, que actualmente están siendo evaluados psicológicamente. Los esfuerzos se centrarán en contener al sitio censurado y evitar que se extienda la influencia de su majestad, SCP-1561. Todo el personal que salga del sitio censurado debe ser sedado y tratado con amnésticos de clase C. Hasta nuevo aviso, el personal no debe acercarse, intentar comunicarse con nadie del interior, o mirar directamente al sitio, ya que representa un peligro memético. Actualización El día censurado del mes censurado de 2000 censurado. Cinco meses después de que el sitio censurado fuera considerado comprometido se encontró el documento 1561-2 atado a un conejo junto con el SCP Datos borrados y a un informe SCP sobre SCP 1561 de su majestad. El documento 1561-2 es una propuesta de tratado entre el Consejo de O5 y el supuesto Reino del Sitio Censurado, entre comillas, escrito por el propio, entre comillas, rey. La presencia de SCP Censurado y la evidencia textual parecen indicar que han ocurrido varias brechas de contención. El documento fue enviado a la Oficina Central de Supervisores para su verificación. 1561-2. Saludos, Consejo. Espero que esta carta les llegue con buena salud y que no tengan mala voluntad hacia mi reino su gente. Entiendo que puedan albergar resentimiento hacia mí, pero la encuentro de poca importancia. Le ruego que no me consideren un tirano, sino un aliado en la lucha contra un enemigo mayor, nuestro enemigo común. Lo que propongo es un tratado entre nuestras facciones. Mi reino de sitio censurado continuará en su capacidad original, y yo aceptaré recibir órdenes del Consejo. Y a cambio, ustedes cesarán todos los intentos de invadir mi reino, o dañar a su gente. Los detalles... Pueden ser establecidos en una fecha posterior, pero estos términos serán la base de nuestra mutua asociación. Como símbolo de mi buena voluntad, he adjuntado a esta criatura, conocida como SCP, datos, borrados, junto con el documento escrito por uno de mis escribas detallando los atributos de mi corona más real. Tenga en cuenta que no todos los informes que producimos serán escritos de esta manera. Es solo un efecto que mi realeza tiene sobre mis súbditos. Enviaré un borrador de nuestro tratado el próximo invierno, en la primera luna llena. Por favor, no intenten engañarme. Todavía tengo muchos objetos de brujería y hay muchos hombres que morirían con gusto por mí dentro y fuera del reino, el más glorioso rey de datos, el borrado, gobernante del reino de sitio censurado.